Martín Camilo, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas de la provincia de Duarte, considera los casos de sometimiento judicial y condena contra periodistas por pronunciamientos contra personas de poder, aún estando bajo los lineamientos legales, Es un proceder que atenta contra la libertad de expresión. Eh, es un atentado contra la libertad de expresión y el trabajo del comunicador de periodista que está avalado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 él tiene las evidencias de la persona que citó en su comentario eh, vinculado a un, a, a un proceso, de, podríamos decir, de delito, en el sentido aunque no ha sido, ha sido sometido por él mismo, pero si eso existe, entonces no se está difamando. Cuando una persona eh, se le cita en algo que realmente es así, Camilo dice que a pesar de esta realidad en el país, existe libertad de expresión, aunque personas quieran condicionarla. Giovanni Cordero, NTN, su si noticia